Te saludo nuevamente desde Crescante y hoy vamos a hablar de qué es el autoconocimiento. La realidad es que es el secreto para establecer relaciones estables y saludables. Entonces, si tomamos en cuenta esto como punto de partida, el hecho de conocer a los demás... Siempre prestamos atención a pensar qué conlleva esto y qué conlleva en términos generales. Pues conlleva el conocer cuáles son los valores, las virtudes, la mentalidad, las debilidades, las competencias, las preocupaciones, entre muchas otras cosas más de la persona que nosotros queremos conocer. Desde ese punto de vista, si nosotros lo extrapolamos a nosotros, la pregunta es, inicial que englobaría esto es quién soy y para ello te pido que pongas cinco adjetivos para definir quién eres tú y desde un lenguaje poderoso digas yo soy y pongas y coloques estos cinco adjetivos y después te reto que lo hagas con diez seguramente en el adjetivo siete u ocho probablemente ya se te esté complicando hacerlo. ¿no? Entonces, básicamente el autoconocimiento se genera a partir de nuestra autopercepción, es decir, la imagen y, y concepto que, ten, que hemos creado acerca de nosotros mismos y que nos permite ser conscientes de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de, la fortaleza, de nuestras fortalezas, de nuestras oportunidades y probablemente de todos nuestros defectos, pero también de todas nuestras virtudes. Y es uno de los pasos más relevantes para el desarrollo personal de todos como seres humanos. De tal manera que, pues si nos ponemos a analizar esto, pues el autoconocimiento es realmente importante. Porque nos permite conocer aspectos de nuestra vida que nos ayudan a tomar decisiones y a ser más conscientes. ...o a desarrollar una conciencia, porque puede ser que seamos inconscientes de esta situación. Otro aspecto importante es que nos permite identificar ciertos patrones de comportamiento... ...y pensamientos que de alguna u otra manera nos están limitando y frenando para alcanzar todos nuestros objetivos. Por ende, al caer en cuenta de esta situación, podemos lograr trabajar en ellos y transformar alguna situación. Del mismo modo, el punto de partida para desarrollar el autoconocimiento es trabajar nuestra inteligencia emocional. ¿Y por qué es de vital importancia esto de la inteligencia emocional? Pues eso nos da la facilidad de conocer y reconocer nuestras propias emociones. ¿Qué significado están teniendo estas para nosotros? Y podemos manejarlas mejor y gozar un estado emocional mejor. Ahora, ¿qué factores eh, eh, pueden obstaculizar nuestro autoconocimiento? El principal factor eres tú mismo o yo mismo. ¿Por qué? Porque nos da miedo a ser vulnerables. Esto nos hace evitar y negar nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros comportamientos, por lo que por podemos caer en el autoengaño. Otra cosa es el miedo a la incertidumbre. En ocasiones, esto también suele frenarnos en el proceso tan íntimo y personal, así creando una necesidad poco saludable de ser perfectos en todo sentido. La realidad es que pues no somos perfectos, ¿no? Y la otra es no, no darnos el permiso de tener el tiempo especial para nosotros desde el punto de vista que nos permita autorreflexionar y descubrirnos. Realmente, eh, si te pones a ver, el principal enemigo del autoconocimiento es que tú no estés convencido de que te quieres conocer. Ahora, ¿cómo podemos nosotros potencializar el autoconocimiento? Pues hay eh, eh, cuestiones importantes que nos van a permitir hacerlo. Por ejemplo, una recomendación es tener un diario. Ese diario nos permite aterrizar todo lo que pensamos y senti sentimos por escrito a lo largo de un día. Y esto, si lo empezamos a ver en retrospectiva, es decir, después de un mes de acumular información, podemos darnos cuenta de que tenemos o podemos identificar patrones emocionales, cognitivos y, comporta y de comportamiento que nos van a permitir conocernos mejor. Tener un espacio de contacto personal donde podemos introspectar para detectar y aprender sobre nuestras fortalezas, nuestras metas y nuestras preferencias. Otro aspecto importante es la lectura. La lectura de aspectos o de temas tan relevantes como el enneagrama que nos permite conocer nuestro tipo de, nuestro eneatipo de personalidad, conocer nuestras heridas del ser, de la infancia, conocer acerca de nuestras creencias y modelos mentales. Otra cuestión importante es la escucha activa e interna. Sin duda es un elemento en nuestro proceso de, introspec de introspección, centrarnos y enfocarnos en una atención hacia lo que estamos sintiendo y pensando. Esto nos permite una mayor apertura y ser empáticos conmigo y con los demás. De esa manera puedo tratarme compasivamente, porque normalmente date cuenta cómo te hablas a ti al momento de que cometes algún error o alguna situación, al momento que no estás de acuerdo, que no te sientes bien con ella. ¿Cuál es tu lenguaje? La calidad de tus palabras y de tu lenguaje es la, la calidad de tus significados y de tu forma de comportarte. ¿Por qué te permites a ti hablarte mal y a otras personas les hablas con mayor corrección? Otra cuestión que permite eh, esta... Este, florecimiento o este fortalecimiento del autoconocimiento es el apoyo psicológico. Muchas veces no podemos encontrar respuestas por nosotros mismos. Entonces es importante que acudamos a alguna ente profesional de la salud mental que nos permita ayudarnos, que nos permita explorar nuevas experiencias, nuestras experiencias, nuestros pensamientos y de manera más profunda comprender quiénes somos y de esa manera a autoconocernos platícame un poco qué herramientas y de qué manera has iniciado este proceso de descubrimiento de ti yo creo firmemente que una vez que entras en ese proceso de autoconocimiento es un camino que no tiene fin para ir buscando siempre la mejor versión de ti si te gustó el contenido de esta cápsula, te pido por favor que le des un like o una manita positiva y que compartas el tema que hemos tocado en este espacio. Nos vemos en la próxima.